¿Qué tal rubiqueros, Muy buenas y calurosas tardes, de verdad si estáis en el hemisferio sur os libráis, os estáis librando de una muy buena la verdad. Bueno, como veis hay una caja en la pantalla, ya lo sabéis también por el título, pero vamos a hacer un unboxing que es algo que nos mola bastante. Y en este caso se trata de, de la tienda Lezul, que como sabéis, si, nos ha, si habéis visto algún otro vídeo nuestro, está en el ensanche de Vallecas en, en Madrid. Y hemos tapado nuestros datos para, para una mayor privacidad nuestra. Eh, tenemos que decir que luego daremos todos los datos sobre, sobre el pedido y demás, pero os adelantamos que lo, hemos, lo pedimos hace un par de días eh, y ta ha tardado dos días en realidad porque lo pedimos por la tarde, el día que lo pedimos, si no la verdad es que habría llegado mmm, al día siguiente. Bueno, sin más tardar vamos a decir la lista de cubos que hemos pedido antes de abrir la caja. Eh, en primer lugar un crisis call, es eh, como veréis una, una cabeza de un zombie, ahora la, la, la veréis. Un en 3x3x3. Este es una modificación que han hecho en la propia tienda de, de Lethul. Un Fancun Ghost Cube, un JonJun Equilateral, un Morphs Egg, un IJ 3x3 con forma de casa. Este de nuevo es una modificación que han hecho en la tienda. Y nada más. Así que ahora vamos a abrir la caja. Estamos con vosotros en un momento. Nota, la caja está bastante llena, así que eh, tenemos que tener bastante cuidado, por eso vamos muy lentamente abriendo, por si acaso nos cargamos algo que no tengamos que cargarnos, claro. Lo que os decía, cuesta sacarlo. Y este es el último. Bien. Eh, aquí está la caja, como veis protegida con papel de burbujas, eso siempre es buena señal para que los cubos no sufran durante el viaje y vamos a ponerlos todos en la mesa y vamos a hablar uno por uno de todos ellos. El primer cubo con el que vamos a ir es este. Eh, no hagáis caso a la caja porque el cubo que viene en la caja eh, no tiene nada que ver, el que está mostrándose en la caja no tiene nada que ver con el que está dentro, porque es la modificación que hemos dicho. Eh, vamos a hacer una ampliación de la caja para que veáis que, por ejemplo, en este dibujo la cara verde no tiene nada que ver con esta cara verde que estáis viendo ahora mismo. Este es una modificación de un 3x3x3 y eh, lo único que hay que tener en cuenta es que Manteniendo como horizontales la blanca y la amarilla, simplemente hay que girar las capas horizontales un poco para poder realizar otros movimientos, porque si no es completamente imposible. También se caracteriza esta, este cubo porque la capa donde está la cara amarilla, si vemos en cada una de las caras, solamente tiene dos pegatinas frente a las tres pegatinas que tienen el resto de las capas. También se caracteriza, como veis, por un naranja bastante chillón, el amarillo exactamente igual, es, Son bastante... se pueden discernir muy bien los colores, no va a haber ningún problema, y viene ya lubricado. Como decimos, es una modificación que podéis encontrar en la tienda del Lezul. El siguiente que vamos a ver es el Fancun, el Ghost Cube, viejo conocido nuestro, porque, como ya sabréis, eh, hace unos meses hicimos un sorteo de, de este mismo cubo, lo que pasa es que eran las pegatinas, todas de color blanco en ese caso. En este caso además como veis es de plástico negro por supuesto y viene sin pegatinas porque a nosotros nos gusta un poco el, el masoquismo y vamos a tener que pegarlas con mucho cuidado. Con respecto a las pegatinas una cosa interesante a comentar es que eh, de nuevo vamos a poner eh, una miniatura para una fotografía para que la, lo veáis mejor son todas de color rojo. Mm, suele ser lo habitual, aunque hay algunos mm, algunos Ghost Cube que te puedes encontrar con pegatinas en las caras de diferente color, no es el caso, son todas de color rojo. Y además, en las pegatinas grandes, no ocurre, eh, en las pequeñitas no ocurre, pero en las grandes se puede ver una línea que puede permitirte tres opciones: o poner la parte interior de esas pegatinas, la parte exterior, dejando un hueco. De, en este caso de color negro porque el plástico es negro o poner las dos es una opción bastante interesante si quieres personalizar el cubo y hacerlo más interesante Siguiente cubo, el yonjun yon inequilateral Este es una modificación lo que pasa es que en este caso no se ha hecho en, en esta tienda en Lezul y es una mezcla entre un cubo de 3x3x3 normal y un mirror como veis hay asimetría en cuanto al tamaño de las piezas lo que podéis ver, esta capa es de piezas es más grande que esta y a su vez esta capa es más, más ancha que esta capa de piezas. Lo que pasa es que en el mirror hay, digamos, otra simetría, otra pasaría lo mismo en, si mirásemos en otra dirección y aquí no es el caso. Por eso decimos que es una mezcla, ¿no? no es exactamente un mirror. Asimismo, en este cubo no se pueden dejar los centros como nosotros queramos. Hay que dejarlos en una determinada posición para poder resolver el cubo. Es en este caso... Este cubo, aunque se mueve bastante bien, no viene lubricado, pero no es problema. Si nos interesa, podemos lubricarlo sin mayor problema. Asimismo, deciros que este cubo eh, tiene poco éxito, pero la verdad es que está bastante bien, es muy interesante. Desde aquí os animamos a que os hagáis con uno de ellos porque tiene muchísimas opciones. El siguiente en la lista es el IJ House y lo vamos a abrir en un momentito. Este, de nuevo, es una modificación y a la hora de resolverlo hay que tener especial cuidado con las piezas que conforman el tejado, porque una de ellas puede tener dos posiciones posibles, no es fácilmente visible y sin embargo si la colocas de, de la manera errónea el cubo no se puede resolver. Este es un cubo que va bastante fluido. Si lo podéis notar en, por el sonido enseguida, viene lubricado y es una gozada, todo hay que decirlo. Es una auténtica gozada. El siguiente es el Morphs Egg, como veis aquí viene con una caja bastante voluminosa que le hace estar mejor protegido que el resto de cubos. Es muy muy divertido. Aquí lo tenéis fuera de su envoltorio y en este caso, además, viene con una, con una base para poderlo colocar, de Mefferts. Vola. Si empezáis a girar el cubo, podréis notar enseguida los clics que hace, que recuerda, por ejemplo, a los clics que, que también hacen los pyraminx. Eso es debido a que hay unas pequeñas bolitas, unos pequeños rodamientos, eh, que hacen que los movimientos se bloqueen en una determinada posición haciendo mucho más fácil la resolución del cubo. No obstante, también, aunque sea más fácil, hace que la resolución sea un pelín más lenta que si no lo estuviera. No es mayor problema, estamos acostumbrados a verlos en otros cubos y aquí nos supone un problema adicional. Siguiente, vamos con la calavera, con la cabeza del zombie que aquí le tenéis al pobrecillo dentro de, dentro de esta caja. De nuevo viene bastante bien protegido, al igual que, en, al igual que el Morphsec. Y vamos a abrirlo, a ver. Aquí lo tenemos. Como podéis comprobar, debido a las líneas de las piezas, es un 2x2x2. Este sí que cuesta un pelín más moverlo. No son movimientos tan fluidos como podemos encontrarnos en, en los otros cubos. Como lo podéis escuchar. Y asimismo, aparte del cubo en sí, viene con un folleto en... No viene en español, por desgracia, pero aquí podéis ver los distintos modelos que tienen de, de cubos similares a este. Y para rematar la faena, en Lezul nos han dado como obsequio, como regalo, un, un cubo de 2x2x2 magnético, así que desde aquí les agradecemos. Muchas gracias, Lezul, por, por este detalle. Estos eh, son muy buenos, ya sabéis, para pegarlos en la nevera en la caldera, en cualquier electrodoméstico que sea, que tenga hierro dentro, se pega y a recibir las visitas familiares. En cuanto a los plazos, como hemos dicho al principio del vídeo, eh, han tardado dos días eh, desde que lo pedimos hasta que llegó el paquete. Y eso se debe también a que nosotros cuando, el día que lo pedimos, lo pedimos por la tarde, así que en realidad se han dado bastante prisa, lo cual nos, nos gusta bastante. Los cubos, como veis, vienen en perfecto estado. Lo, el envoltorio también, ya habéis visto el plástico de burbujas en el interior de la caja, lo cual siempre es de agradecer. Y... Y recordaros que esta tienda, Lezul, la parte de la tienda online, que es donde hemos pedido estos cubos, también tienen tienda física en Madrid. Y hasta aquí el unboxing de Lezul. Recordaros, como siempre, que podéis suscribiros a, a, al canal de YouTube. Siempre es de agradecer, ni nos encanta. Eh, aquí en este canal, donde lo estáis viendo, barra Ibero Rubik. También os podéis seguir en Twitter, arroba Rubik y visitar nuestra página web www.iberorubic.com. Y nada más por nuestra parte. ¡Hasta la próxima!